Un saludo muy especial para todos nuestros alejandrinos y quiero darle gracias nuevamente a Dios por tantas bendiciones recibidas y recordarles que debemos seguir cuidándonos eh, y teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Hoy quiero contarles y compartir con ustedes una gran gestión que se ha venido realizando desde el año pasado y se trata del lote del aerocivil. Gloria a Dios, ya tenemos la resolución 000293 del 22 de febrero del 2021 por la cual la aeronáutica nos cede a título gratuito un bien inmueble al municipio de Alejandría para nosotros poder tener esa resolución y ese bien inmueble tuvimos que hacer unas gestiones y hacer una cantidad de trámites tuvimos que hacer un avalúo por parte del municipio tuvimos que presentar un proyecto en donde ellos lo consideraron viable y por eso tenemos ya también el registro de este lote quiero contarles entonces del desahorro del Pompey, que fue de 2.080 millones de pesos, que logramos desahorrar, gloria a Dios, el año pasado, pues destiné 800 millones de pesos para darle a esas 100 familias, porque se van a construir 100 viviendas, un subsidio de 8 millones de pesos. Entonces, como alcaldesa, les voy a dejar entregar ese lote y les voy a entregar ese subsidio de 8 millones de pesos. Eh. En este momento se está llevando el proyecto de acuerdo al Consejo para que ellos me autoricen a hacerles la transferencia del bien inmueble a la, a la fiduciaria central porque ellos se van a encargar de hacer todos esos trámites y buscar el contratista para poder llevar a cabo la ejecución de este proyecto tan importante. Pero antes se socializará con la comunidad y las personas que ya se inscribieron en planeación y los invitamos a los que también eh, consideren que pueden ser pertinentes para postularse pues, en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de la Administración Municipal, se encuentra la ingeniera y sus auxiliares anotando a estas personas. Quiero aprovechar entonces la oportunidad también para darle un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos Salazar Gómez, director general de la, de la Aeronáutica, y a Carlos Esteban Arrúula, director regional. De la aeronáutica. Gracias porque agilizaron los trámites, porque fue un año eh, del 2020 en donde ustedes estuvieron apoyándome para agilizar todos estos trámites y gloria a Dios tenemos ya eh, todo muy avanzado. Un abrazo. Darle también los agradecimientos a nuestra Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Alejandría, Ana Dinaga, porque por su agilidad y sentido de pertenencia nos ayudó a tramitar todo este proceso y así lograr este terreno. Un abrazo, Dios los bendiga y yo espero contarles más adelante de muchas gestiones que se han realizado pero que no las he mencionado todavía porque me gustan hechos concretos como este en específico en donde ya tenemos un terreno fijo y tenemos un subsidio para esas familias.